En el día de hoy pues nos sentimos más que contentos y agradecidos de Dios, tenemos, estamos florecidos aquí en el CE y tenemos con nosotros el Ministerio eh, Cristo Libera Internacional, eh, una grata visita, el cual pues ya usted sabrá y lo irá conociendo, según ellos se vayan presentando. Y vamos a pasar a la pastora Victoria Vanderline que está con nosotros, quien es que encabeza este grupo en el día de hoy, ...el cual yo sé que ellos traen una palabra poderosa para cada uno de ustedes que están ahí... Eh, plasmado en su pantalla de su televisor. Pastora. Buenas noches para todos, pues hoy traemos buenas noticias para todos aquellos que nos están mirando... ...a través de las redes sociales y queremos decirle que Dios tiene todavía los ojos del Señor... ...están sobre esta nación... ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque Dios usa sus herramientas. Él tiene herramientas que nos ha dado para que podamos ayudar a la gente. Esto es un tiempo donde hay muchos problemas, muchas situaciones, y la gente no sabe qué hacer. Los padres no saben qué hacer. Así que Dios nos ha traído, ha, ha traído a la República Dominicana un ministerio de ayuda, de liberación, que es el cual hoy le traemos aquí a todo lo que es el equipo a nivel internacional el pastor eh, Roger Muñoz está con nosotros también eh, mi querido hermano Miguel Matos desde Bauruco ellos han venido junto a otros pastores que irán conociendo eh, en, en, durante este tiempo y hemos venido porque sabemos que ustedes nos necesitan, somos vacías en las manos de Dios, amén, amén. así que quiero pasarle, verdad que sí inmediatamente al Pastor Roger eh, que es el Presidente a nivel internacional y nacional de Cristo Libera así que, ¿cuáles son las buenas noticias, Pastor? amén, bueno, de todo, primeramente muchas gracias eh, a Jesucristo que es el que nos permite y nos trajo acá a la República Dominicana mis hermanos, y gracias al Pastor, que por el momento de habernos prestado este espacio aquí en la televisión, hermano, muchas gracias y también gracias pastora por haber esta conexión acá. El pastor Más también para estar acá con nosotros. Eh, mis hermanos, la, es una buena noticia que le traemos a todos ustedes. A todos ustedes una buena noticia. Eh, sabemos que hay muchos problemas, como dice la pastora, muchos problemas. Y uno de los problemas más grandes que hay es la salud. La salud, la gente, la parte, la parte de salud, muchas enfermedades, muchas cosas. Y también incluso desempleo, muchas cosas que hay pasando Y, y usted va a encontrar hoy aquí la, la respuesta eh, La respuesta a ese problema que hay que aqueja No solamente a, a una sola región, sino al mundo entero, mundo entero. Así que quédese ahí, yo sé que usted va a ser, de, va a ser bendecido Por la información que usted va a recibir hoy Amén, Pastor Mato, el Pastor Mato es el director a nivel nacional del Ministerio Cristo Olivera, estamos formando las estructuras aquí en Santiago. Eh, hay muchos alumnos en la ciudad y estamos formando esa estructura para darle ese servicio de amor a la gente. Ayudarlo, porque mucha gente quiere ser libre, pero no sabe cómo ser libre. Amén. Y muchos jóvenes están en, eh, entrando en terreno peligroso. Un terreno do de donde no pueden salir. Así que, Pastor Mato. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy buenas noches a todos los radios televidentes por escuchar este maravilloso canal de televisión. En esta noche pues estamos aquí en Santiago. Eh, realmente hemos tenido un recorrido en las cuatro regiones del país y hoy estamos, desde hace unos días, ya estamos aquí en Santiago. Hoy el director internacional del Ministerio Cristo Libero, el Pastor Rayo Muñoz, al junto de el coordinador de, la, de las Escuelas de Expansiones, el pastor Efraín Bayona. Estamos aquí para hablar sobre lo que Dios está haciendo a nivel de las naciones. Este es un ministerio que está en 34 países y estamos viendo a Dios obrar, sanar, liberar a aquellos que están cautivos. De eso trata el ministerio, de formar, de fortalecer el, el ministerio nacional e internacional mundial en cuanto al conocimiento sobre la guerra espiritual. Entonces, por eso estamos aquí, hoy en Santiago, eh, en, ahorita a la, las 8 de la noche estaremos donde el pastor eh, Torre, Osvaldo, Osvaldo Torres, Torres uh -huh. ahí el pastor eh, Roger Muñoz estará y el pastor Efraín Bayona eh, impartiendo la conferencia de guerra espiritual. Están invitados todos a partir de la, ya a las 8 de la noche ya para que escuchen este esta, mensaje que Dios tiene para para su pueblo y para todos aquellos que sienten o que están atados a alguna u otra enfermedad. Dios sana todas las enfermedades. Para Dios no hay nada imposible. De eso se trata. Eh, fíjese que después de la pandemia, los psiquiatras están un poco preocupados porque eh, las personas han estado cayendo en depresiones y Satanás aprovecha la vulnerabilidad de la gente, toda esta situación para causarle males. Así que en esta tarde, Pastor Roger, ¿qué usted le dice al público que nos está viendo? Muy bien, eh, tremenda buena noticia para todos ustedes. Sé que muchos de ustedes están pasando oh, por cosas, situaciones que el cual yo pasé. Por eso yo lo, lo, que, vamos, lo que vamos a decir es que es algo que es una tremenda verdad. Y lo digo con toda autoridad porque yo lo viví. Mis hermanos, yo era una persona, ahora vean, ante, ante, ante comentarle, yo vivo en Seattle, Washington, yo me trabajo acá en la República Dominicana y estamos viajando a todos los países. Empezamos en República Dominicana, vamos a después a Argentina, Costa Rica, vamos a recorrer muchas, muchas partes. Bien, eh, yo tenía un varios problemas. Uno de los problemas que tenía yo era que sufría taquicardia El corazón, también el corazón? Tres veces de emergencia me llevaron a mí al hospital, Estaba yo en, en Estados Unidos, tres veces, mi hermano. Y yo sé que muchos de ustedes también podrían estar pasando con, con esa enfermedad o con otro tipo de enfermedades. También tenía también problemas yo de, de alergias, sobre todo la alergia en la nariz. Yo no podía eh, eh, tener alguien cercano o yo usar perfume porque era enseguida la nariz, una reuma tremendo, tremendo, tremendo. Y también tenía yo problemas de, de colesterol alto, que eso es muy común hoy, pastor. El colesterol muy común, la gente usa colesterol, colesterol. Y yo sé que muchos de ustedes tienen sufren colesterol alto. Bueno, yo era uno de esos que sufría colesterol alto. Tremendo. Una pastilla diaria, yo me tomaba para el colesterol. De por vida. El médico me dijo que era de por vida. Así que yo me acostumbré a usar de pastilla diaria para el colesterol. Otra cosa que yo tenía, el problema de mis hermanos, era el dolores físicos, sobre todo dolores en la espalda, en la cintura, y eso me, me agarraba y me, tumba, y me se bajaba hacia las piernas, rodillas. Era tremendo el dolor que sufría, sufría yo. Yo decía, bueno, si fuera que yo me caí, me golpeé, bueno, es, es lógico, pero no, salían dolores así de pronto, así, y eso era tremendo que sufría el pastor. Me acostumbré a las pastillas, siempre a la pirina, al asunto para el dolor. Otra cosa que yo también a mis hermanos, era cansancio, un cansancio extremo. A pesar que yo me alimentaba bien, o sea, deporte, pero fue un cansancio tremendo que a veces yo me acostaba para descansar y amanecía peor, más cansado yo amanecía. Y sé que muchos de ustedes están en igual condiciones o peor condiciones. Así que ¿no? para ustedes es una ¿no? buena noticia la solución que obtuve yo. Otra cosa que yo sufría, mis hermanos, era unas pesadillas tremendas. Acá siempre soñaba pesadillas con perros negros, me perseguían yo delante y el pastor hizo perros atrás, un sueño, un perro grandote. Si fuera un perro chiquitico, bueno chiquitico, pero era un perro grandote negro que me perseguía a mí, con los colmillos así, con la boca así, yo adelante y los perros atrás. no siempre era una pesadilla tremenda que sufría yo. Ah. Yo sé que ustedes también una pesadillas allá, la gente se acostumbra a esas cosas. Otra cosa que yo tenía mis hermanos era de que era de que eh, eh, eh, yo me acostaba y como si me acostaba yo sentía que alguien se acostaba al lado mío. Y no, era, y no era mi esposa, senté que alguien se acostaba al lado. Y vi más de dos veces que el colchón se hundió. El colchón se hundía, tremendo, tremendo. Eh, y claro que yo, yo me adapté, me acostumbré a esa situación. Porque si lo comentaba, me iba a decir que yo estaba loco yo. Ya. Otra cosa que era que yo cuando me acostaba, eh, yo me quedaba paralizado, me acababa de acostar, cerraba los ojos y me quedaba paralizado, yo decía, pero yo estoy despierto, Dios mío, estoy despierto, yo hago gimnasia, hago peso y no me puedo mover, yo razonaba así y no me puedo mover, tremendo, tremendo. Y yo sé que muchos de ustedes están con ese problemita, un problemón, problemón. Otra cosa que yo eso, soñaba era yo volando, yo volando hasta mi, llegó un momento que me gustaba volar, yo volando, volando, volando, volando, tremendo sueño que sufre Yo sé que muchos de ustedes traen ese problemita, porque esto es para todo ser humano. Esto es de que ser humano sufre esas cosas. Y otra cosa más yo sufría, mis hermanos, y esto era tremendo, tremendo. Gracias a Dios, gracias a Dios que encontré la solución. Y es la que usted va a decirle ahora. Yo conozco de Jesucristo no puede Jesucristo, el Rey. Yo sé que muchos de ustedes puse que no eh, escuchan de Dios, Cristo, pero pero créeme decirle que Él es real. Él es real y es poderoso. Y Él murió por usted y por mí en la cruz de Calvario para perdón de pecados para libertarnos de todas esas enfermedades, todas esas cosas, el Cristo la quita. Bien, yo aprendí, estando yo y conociendo la palabra de Dios, el para usted invito a que, que, que, que me lo haga. Yo aprendí sobre guerra espiritual porque hay una guerra que hay, aprendí sobre que guerra espiritual, me puse a ver libros, a aprender qué guerra espiritual y yo vine, a aplique eso a mi vida. Cuando yo aplico mi vida a eso, aprendo yo, me hago yo lo que es autoliberación, que usted también debe hacerse autoliberación. Hago yo autoliberación y empiezo yo a expulsarme de mí, mi cuerpo, espíritus malignos, sensaciones que salen de mi cuerpo, el abrazo era así y se, se fue, chao y seguía yo igual también la vez en la cabeza yo y, y se movía la cabeza y se iban total que yo duré, duré por una mañana yo haciéndome auto autoliberación, aprendí lo que es autoliberación es posible que usted no, no tiene ni idea de lo que es autoliberación pero usted quede ser y que usted va a escuchar lo que es liberación para, para que usted también aprenda esto mi hermano, porque ese es el objetivo porque muchos de ustedes están, están sufriendo con problemas así que no tiene solución, pero tiene solución entonces yo desde ese momento, ya, ya eso de, fue desde 2011, ya hace más de 12 años que ocurrió eso. Eh, de ese momento, de la mañana que hice, yo nunca jamás to, he tomado, o sea, nada, talicardia, se acabó el taquicardia Ese corazón así se acabó, nunca más he ido a hospital con talicardia, esas cosas. Se acabó lo que es el colesterol alto, que tomaba la pastilla de es más, ni sé dónde quedó esa pastilla. Eso, nada, se acabó el colesterol alto se acabó esos dolores que tienen en la espalda yo esos tremendos dolores ahí se acabó se acabó mi hermano ¡Es una realidad se acabó eso se acabó se acabó eso de que yo me acostaba y sentía que alguien se acostaba al lado mío se acabó también eso queridos hermanos se acabó eso de que de que yo me quedaba paralizado así se acabó también eso es una canción se acabó todo <risa> <risa> se, acabó, se acabó todo eso mi hermano yo soy libre de todas esas cosas gracias a Dios ahí se comprueba que Cristo al cual usted va a aceptar a Cristo hoy si no ha aceptado él llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. lo que pasa es que la gente eh, nos ha enseñado de que aceptamos a Cristo Jesús a Dios, pero seguimos con cosas problemas de, de enfermedades y son sí. espíritus malignos que están ahí que no nos han enseñado a cómo expulsarlo Acusa, hay que sacarlo mi hermano no sé si usted querrá tener su demonio, unos demonios ahí que están acabando, no creo. Ah. ¿Sí? Si usted supera la verdad, usted saca su demonio, aprende. Así que, que ese, caiga, es el, ¿vale? ese es el objetivo también, que usted de aprenda, aprenda abra caiga, los ojos para lo que usted libre de ese problema que estaba ahí. Mi hermano, en ese momento, gracias a Dios, acabé, acabé todo eso. Y aquí la buena noticia para cada uno de ustedes. Cuando yo aprendo eso de que, de que eran espíritus malignos que está en mi cuerpo y que es libre todo ese cuento, mi hermanos, yo me propuse dar a conocer eso al mundo entero y aquí estamos en este momento delante de usted delante de toda la República Dominicana y todo el mundo entero decirles a ustedes que estamos para ayudarlo yo lo que hice fue mis hermanos es si yo os veía que alguien sufría taquicardia o diabetes cualquier tipo de enfermedad mi hermano yo vi debería ayudarlo a él así como yo aprendí y hice autoliberación también esa persona yo en el nombre de Jesucristo el cual usted va a aceptar a Jesucristo hoy a a, en el nombre de Jesús yo ayudaba a esa persona y le expulsaba a los demonios que estaban ahí en el nombre de Jesucristo de ese momento esa persona queda libre, sana enseguida si la persona tiene diabetes enseguida se puede aceptar la prueba de diabetes le aparece ya negativa nada de todo normal automáticamente dice hermano diabetes que eso también es un puro, el puro espíritu maligno que están ahí entonces yo esa persona el eh, nombre de jesucristo se liberaba se sanaba y yo también ahora yo a esa persona yo le enseñaba lo todo mi conocimiento yo solo daba a esa persona la instruía en eso ahora esa persona fue liberada esa persona ahora sabe de liberación ahora esa persona va también a ayudar a otros que ese es el punto esa persona ahora ayudaba también a josefino lo liberaba en el nombre de jesucristo y ahora le enseñaba también a josefino lo que yo le había enseñado a ella a esas personas. y lo que yo he aprendido, ya no éramos uno haciendo liberación, en el caso mío inicialmente yo, no éramos, éramos ni dos, ahora éramos tres haciendo liberaciones sanidades. Mi hermano, esta es una buena noticia, y queremos también a usted ayudarlo también en eso, ayudar a usted, a usted a ser libre de esas cosas, y también a usted entrenarlo, ayudarlo para que usted ahora, en el nombre de Jesús, también ayude a otros a hacer liberación hacer liberación y sanarlo, sanarlo, en el nombre de Jesús sanarlo, porque es posible, porque yo soy prueba prueba real de eso. Yo tenía esos prueba y yo quería libre de esas cosas para la gloria de Jesucristo. Eso empezó hace el 2000, el 2011, hace 12 años aproximadamente, hoy en día somos más de un millón a nivel mundial. Es posible, es posible, no, lo más seguro que ahí donde esté usted, usted en su país, en su ciudad, haya gente que haya sido instruida en guerra espiritual a través del ministerio cristo libera el cual por la gracia de dios me escogió para esto mi hermano así que usted, hay, o sea, que ya estamos en 34 países, extremos coordinadores, eso fue algo grande todo esto mis hermanos, también que lo que hice yo al ver esta información y, y de tanta gente que necesita tanta ayuda se formó una escuela, llamada escuela, una escuela de guerra espiritual Cristo libera, que usted en este momento puede buscarlo ahí en, en Google o en YouTube, escriba mi nombre es Roger Muñoz, y ahí sale todo lo que es Roger Muñoz o Cristo Libera Internacional, ahí sale todos los videos, sale todo está ahí, enseñanza, todo está ahí. Así que hemos, hemos, hemos formado la escuela esa, una escuela como, mira hermano, lo que ustedes todos están ahí, eh, ustedes usted dirán, bueno, este hombre irá a negociar con eso, eso seguro va a vender algo, ¿a, plata, no, aquí todo eso se le entrega a usted completamente gratis no tiene que pagar nada, costó hacer toda esa información, videos, editar, el, el pastor, que saben lo que es editar, esos tiempos, eso, es tiempo, eso es plata, cuesta, eso me costó todo a mí, pero, pero, soy consciente ah. de que Cristo pagó por mí un alto precio, y, y yo puedo hacer muchas cosas, aún así soy deudor de Cristo, así que eso es lo que se le entrega, completamente gratis, para que usted aprenda, Guerra espiritual utiliza con tu liberación y también usted haga lo mismo ayude también al vecino también trae la liberación y le enseña al vecino al, al hermano al, al primo necesariamente a usted hacer liberación esa escuela está disponible para todos ustedes es pues una escuela que está a nivel está comprendiendo nivel básico intermedio y avanzado qué tiempo cómo va la escuela bueno la escuela es online está en YouTube este es un le llamo la escuela Usted, eso usted estudia en su tiempo a la una de la mañana, dos de la mañana a la hora que quiera usted, usted puede estudiarlo es que en su tiempo, no hay ninguna restricción en eso una facilidad que Dios en, en, en, entrega eso para todos ustedes y aquí estamos en República Dominicana para la gloria de Jesucristo yendo, yendo a cada región, a cada parte porque ustedes y el mundo deben saber estas cosas porque la gente no sabe estas cosas mucha gente y muchos de ustedes con diabetes, que es un simple trigo maligno que hay que sacarlo eh, eh, eh, muchas cosas, en lupus cáncer tumores todos eso son detrás operados son espíritu maligno ahora bien la buena a usted no es no, no todas las enfermedades son de origen espiritual demoníaco sí, pero el gran porcentaje de la mayoría 1 25% son de origen espiritual que si usted y va a usted aprender si usted aprende de guerras espirituales de aquí a través de nosotros con mucho gusto ayudarnos porque tenemos eso disponible para cada uno de ustedes Hermano, usted va a ser libre de eso, mi hermano. Esa es una buena noticia. La mejor noticia que usted puede haber recibido es esta, mi hermano. Cristo, Jesucristo, su Señor. Su Señor, si no Señor. Incluso pastores, pastor, es posible que, yo sé que hay mucha gente que no conoce, no ha aceptado a Cristo de Jesús. Eh, en el final, vamos a decirle, hacemos la oración para que usted en este momento acepte al Jesucristo como su Señor y Salvador. Y ahora usted sí, ya siendo usted de Cristo, usted califica para que usted reciba todas estas bendiciones de sanidad. Porque yo sé que muchos de ustedes están enfermos, incluso muchos están de sin, de sin empleo, tienen problemas en sus casas, conflictos en sus casas. Eh, eh. Hay mucha brujería, hay muchas cosas que están pasando en casa, el mundo espiritual demoníaco en el ambiente que la gente debe saber y hay que conocerlo eso. Por eso a usted se le entrega toda esa herramienta para que su vida cambie, su hogar cambie, ese hijo que está un poco rebeldía ahí. Ya usted va a saber que tiene que usted es lo que enseñamos y usted va a, a obrar por ese niño y le va a expulsar en el nombre de Jesús el espíritu maligno de rebeldía y ese niño queda totalmente dócil, así como le usted dócil, los pleitos en su casa van a quedar totalmente paz en su casa cuando usted aprende a esa casa que lo que está esperando es un espíritu maligno y lo saca usted en el nombre de jesucristo y esa persona y que llega la paz a su casa en todas partes eso funciona es real yo soy testimonio testigo de eso real yo soy libre gracias a mi Dios por eso y esa es la buena lucha para ustedes así que mi hermano recíbalo recíbalo recíbalo, recíbalo. amén amén amén bueno tremenda palabra no, no, no. Eh, en el día de hoy así ah, nosotros tenemos mucho beneficio de parte de Dios que todavía nosotros no conocemos, pero que están ahí, que es para el pueblo, es para aquellos que le creen, es para aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Así Qué es bueno, eh, Pastor, por esa palabra, eh, al final estaremos eh, orando, estaremos orando, pero yo quiero que pase el Pastor por acá, eh, la Pastora valderline pues le, le, le cede el micrófono para Amén. que el Pastor se presente. Venga, que usted no se puede quedar. Efraín, por Efraín, venga, que usted no se puede escapar. Y Santo. El pastor de es la persona que Dios colocó al lado mío. Yo vi un cerro El hombre vive en, el pastor vive en Barranquilla, Colombia. Colombiano. Yo también soy de Colombia, porque de Colombia, de Colombia. Soy yo. Aquí estamos en familia. Qué bendición. Pastor, preséntese, lamentablemente, por causa de tiempo. Preséntese y dele un saludo ahí a la audiencia. Amada teleaudiencia, la paz y el amor de Jesucristo con todos ustedes. Aquí nos puso el reino, el rey de reyes y señor de señores, al servicio de esta hermosa tarea de liberación. Es una oportunidad excepcional. El mundo espiritual es real. Las escuelas de formación en 34 países están a tu servicio, acá en República Dominicana, tierra de avivamiento Jesucristo va a hacer grandes cosas Y este ejército está creciendo y vamos para adelante A ayudar a mantener esta iglesia de Jesucristo limpia, libre y sana Para su segunda venida victoriosa Amén, amén, amén, Qué bueno, pues ahí estaba el pastor con eh, Una palabra poderosa eh, también eh, para la audiencia, amado, vuelvo y le reitero, eh, Dios tiene muchas cosas para nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos cabezones y no las recibimos por eso. Es. Pero Dios tiene grandes bendiciones para cada uno de nosotros. Bien, quiero bendecir de una manera poderosa a todos aquellos que están conectados a través de su pantalla, de su televisor, a lo largo y a lo ancho de toda la República Dominicana, la gente que siempre están ahí conectados, quiero bendecir a la gente de la capital dominicana eh, quiero bendecir a la adoradora Naudi González que siempre puesta ahí, quiero saludar a Francisco Trinidad también en la capital dominicana quiero saludar a la gente del este la gente de Atomayor del Rey que siempre se conecta con nosotros mi hermano eh, Julito Mejía cariñosamente Julián eh, un abrazo para ti lo tuyo, también para mi hermano eh, Felitos Ramos Allá en la Sultana del Este La gente de la Romana Que siempre se activa con nosotros en esta hora También la gente de la Novia del Atlántico Puerto Plata Activo con nosotros en esta hora En este toque de queda de la noche No hay para nadie Dios seguirá siendo fiel Señor director, creo que tenemos una foto por ahí Ahí está, está los contactos Para contacto Pueden contactarnos Ah, muy bien, muy bien, excelente. Ahí están los contactos, ahí se pueden contactar, eh, quieren oración, deliberación, estos guerreros que todos. Dios está uniendo de diferentes partes del mundo para hacer la obra de Dios y para que la obra de Dios siga fluyendo. Ahí están los contactos, pueden tomar todo, sobre ese número. Aquellos que quieran entrar a la escuela, invitamos a todos los que quieren formarse en la guerra espiritual. Ahí está el 829. 319-8715, inmediatamente nos contacte le enviamos el link para que pueda eh, entrar a la escuela y ser formado como un verdadero guerrero en la guerra espiritual. Si que ah. contacte nos llámenos, Pastor José Miguel Mato, Director de, el, de la Escuela Cristo Libera República Dominicana. Amén, ah, amén. Qué bueno, qué bueno. Señor Director, si tenemos la foto por ahí... Bien, ahí tenemos esa foto, está de fiesta de cumpleaños David de Jesús Medina Ahí está David de Jesús Medina Pues eh, muchas bendiciones Esperando que cumpla muchos años más de vida Le deseamos desde acá de este programa Dios seguirá siendo fiel Jesús, espero que la esté pasando bien En familia, allá en los Amines de Pekín Jesús Medina, muchas felicidades. Bien, pues seguimos acá, seguimos, seguimos. Eh, saludamos a toda la vasta audiencia que está ahí y quiero hacerle una preguntita al pastor. Pastor, eh, ¿cuál ha sido la escogida que usted ha recibido acá en República Dominicana? ¿Cómo la han tratado los santiagueros? Esa pregunta me gusta, mi hermano. <risa> Porque de esa manera puedo identificar del gran amor del pueblo acá la República Dominicana. Tremendo, la gente aquí muy amigable, muy social Me siento en casa, mi hermano. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, bueno. Y la comida aquí, muy sabrosa la comida. Ah, no, <risa> bueno. El que viene a esta pequeña isla no se quiere ir para <risa> Hemos visto en cada abrazo, en cada saludo, en cada palabra de aliento del pueblo dominicano el amor de Cristo reflejado. Ha sido excepcional la acogida que nos han dado y así tenemos nosotros nuestro corazón puesto al servicio de todos ustedes para llevar este mensaje de liberación. Qué bueno, qué bueno. Eh, vamos, para que usted me le dé eh, a, a la encargada del grupo, venga. Venga, venga. Claro. Claro. A la pastora Valdelí. Victoria. Para Victoria. Aquella, sí, click, sí. que que tiene unos... Eh, unos cinco minutos para que ella nos explique eh, cuáles son los, los pasos a seguir. Yo sé que ella como, como encargada también, pues yo sé que tiene una palabra. A mí, tenemos aquí también a una pastora desde este, México. Quisiéramos también que ella pasara por aquí. Trance, que venga, venga, que, venga. Que, venga, que, venga. venga. <risa> es una mujer. Sí. Ah, también es una guerrera y de muy lejos. Qué bueno, qué <risa> bueno. <risa> Muy bien, Gloria. Frenos. ¿Ya está encendido? Okay. Pues denos un, un saludo, denle a la, a la audiencia un saludo eh, y cuéntanos que sea en un segundo, un minuto, su experiencia en este, ¿verdad? En este eh, ministerio tan amplio, porque es un ministerio muy amplio. Tiene el micrófono ah. Amén, amén. Bueno, pues es una herramienta muy necesaria para todo Hijo de Dios. Si queremos libertad, ensanchamiento en nuestra iglesia, abracen este, esta visión que es de Jesucristo. Porque Jesús no solo predicaba, sino que sanaba, libertaba, ministraba, Jesús tenía un ministerio completo y creo que todo pastor, toda iglesia, todo hijo de Dios, debemos de abrazar esta visión de Jesucristo. Y bueno, aquí están abierta la Escuela de Cristo Libera Internacional. Estamos aquí en República Dominicana, Santo Domingo. Y bueno, está abierta la escuela para que todos aquellos que dispongan su corazón puedan inscribirse y convertirse en esos guerreros que el Señor está esperando para ir a hacer la gran comisión que Dios Todopoderoso nos ha encomendado a todos los hijos de Dios esto es para todos todo aquel que en mí cree, dice el Señor echará fuera demonios en mi nombre así es que es para todos, para todos los hijos de Dios no solo para los pastores sino para todos aquellos que han aceptado a Jesús como Señor de su vida Amén y el pan de los hijos Amén. es ser libre O sea, hay cosas que nosotros como hijos nos pertenecen y el Señor quiere que todo aquel que lo busque sea libre no solamente que se conforme con la salvación sino que también busque su liberación espiritual, emocional emocional y física eh, porque son varias cosas que tienen que ver con la salud la salud mental, la salud espiritual, la salud emocional y la salud física así que eh, queremos animar a los creyentes que nos están mirando para que entren a la escuela. Estamos disponibles. El, mi teléfono es el 829-925-6652. 829-925-6652. Estamos aquí en Santiago eh, y queremos invitar a los que son de Santiago para que nos contacten. Queremos ayudarle a los pastores, sobre todo los pastores, presidentes zonales, ministerios que quieran eh, utilizar los conocimientos que tenemos pues eso es gratis Eso usted solo nos llama y de una vez lo ponemos en el camino para que todos juntos marchemos en este gran ministerio también tenemos aquí a otros, otras personas que nos gustaría que dieran un saludo en los minutitos como el pastor eh, Miguel Rosario si puede venir rápidamente para que él está en Bonao Amén. él está en Bonao y él es representante también Juan eh, está por aquí el pastor Juan de este Cotuí también venga rapidito para que puedan dar su experiencia tenemos a la secretaria también del ministerio aquí en República Dominicana ella también esta dama hermosa que está por aquí mira son tremendos un saludo rapidito Amén Dios le bendiga mis hermanos le damos gracias a cada uno de ustedes por brindarnos este espacio para reconocernos como ministerio y a nuestra pastora querida por darnos esta hermosa oportunidad. Amén. Eh, ahora continúo en el momento. Amén. Saludos mis amados, Dios los bendiga. Para nosotros es un honor poder llegar hasta usted ahí en casita, donde está viendo esta transmisión. Eh, soy el pastor Miguel Ángel Rosario. Estamos ubicados en la provincia de Monseñor Noel y hemos conocido a Cristo Libera.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 Eh, eh, estamos a la orden Usted me debe una visita sí. eh, eh, eh, eh, El varón eh, <ríe> Wilfredo. Wilfredo me dijo Yo voy a hablar con la pastora, estoy esperando esa visita aquí. sí está bien, estaremos por aquí Trayendo un tema de actualidad Un tema que podamos colaborar Y ayudar a la población A, Amén. Amén. a ser sano Amén. Así que muchas gracias por Permitirnos estar en tu programa Que bueno, no, gracias a ustedes por venir Yo sé que esto va a ser de gran bendición Cuando el Amén. pueblo se reúne Es el tiempo de que las naciones se unan Y eso es sí. lo que está pasando Amén. Bien pues gracias por la eh, Vamos a dejar al pastor Para que ya en unos eh, minutos Que nos faltan en Dos minutos bueno pues nos haga una oración de liberación Amén. ¿Ah? Gracias pastor, Gracias por ustedes Ok, como usted cristiano acá, en la, en, la, en la liberación es para el, para, el, para el no lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿ok? Y eso lo he comprobado Muy bien. O sea que la persona para que sea eh, sanada en el nombre de Jesucristo, o sea, pues, o sea, debe que está en el momento. Entonces yo a usted, que está ahí, que eso que, que mucho, o sea, María, no, no ¿Sí? son cristianos. ¿Sí? ¿Sí? Aunque yo soy cristiano, como ellos son cristianos. Yo quiero que usted una oración Amén. Muy simple, muy sencilla Pero importante Luego de esta oración haré una otra oración Para su sanidad y usted va a ver el, el resultado ahí Amén. Entonces repite esta oración Repítela por favor eh, eh, Repítela eh, Que se escuche Diga Señor Jesucristo Eres el Hijo de Dios Que viniste a la tierra A morir por mis pecados En la cruz del Calvario Señor Jesucristo hoy te recibo y te acepto como mi único Señor y suficiente Salvador vengo arrepentido a pedirte perdón por todos mis pecados gracias Jesús por perdonarme lo acepto escribe mi nombre en el libro de la vida porque quiero pasar contigo la eternidad Espíritu Santo de Dios, te abro mi corazón, te abro mi vida y entra a morar en mí. Gracias Jesús, porque yo sé que a partir de hoy mi vida ha cambiado, porque yo sé que todos mis pecados, esas maldades que yo cometía, que cometí, quedaron ya perdonadas, borradas, y lo que realmente importa Interesa es mi vida de aquí en adelante Un nuevo comienzo Hoy tengo un Dios, un Salvador Que amén. eres tú, Jesucristo Amén, amén Mi hermano, gloria a Dios Si tiene esta oración, usted ahora es Hermano mío, usted ahora es De Cristo, ok Eso es muy importante Mi consejo es, busque una iglesia De sana doctrina cristiana Para que usted se congrega y crezca En la fe ahí Tiene que conocer más a Jesucristo y si cualquier cosa necesita más información, pues no contacta para indicarle ciertas cosas acerca de eso. Bien, ahora usted sí le va a hacer una oración ahí, ¿ok? Usted va a ser liberado, sanado ahí, ¿ok? Cierrenme los ojos ahí, todos los que están ahí. Cierren los ojos ahí. ¿Ok? Tranquilos. En el nombre de Jesucristo, le ordeno a todo espíritu maligno que suelte a mis hermanos ellos acaban, acaban de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador y eso los hace hijos de Dios los pecados de ellos fueron quitados ya demonios, ya fueron quitados que la razón por la cual estaban ustedes ahí las maldiciones fueron quitadas de ellos ya y ustedes lo saben muy bien los pactos que habían hecho de brujería lo que sea ya fue destruido porque Cristo con su sangre hizo un pacto de sangre ahí y de bendición así que demoníacos a la cuenta de tres recojan sus cosas que trajeron ellos si le trajeron lupus, cáncer, tumor, diabetes, colesterol, lo que sea recojan todo ahí a la cuenta de tres van a salir de ahí y van a ser pulsados para dentro del abismo todos ustedes y nunca más van a regresar a ellos rápido recuerden todo de ellos también de su esposo, de su esposa, de sus hijos Recojan todo ahí y también de sus casas, no van a dejar nada en ellos ellos son hijos de Dios ahora la sangre de lo compró y lo limpió Así que recuerden todo ahí. A la una, prepárense e irse. A las dos y a las tres, fuera de ahí en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera todo para la misma enseguida. Sin regreso en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Libres. Fuera diabetes, fuera colesterol, fuera alta presión, fuera tumor, cansancio, debilidad, ruina, escasez, miseria, pleito. Fuera todo de ahí. Todos los reinos de ahí en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Fuera de ahí traen sus casas en el nombre de Jesús Fuera de ahí, libres Libres y sanos en el nombre de Jesús Libres y sanos, todo se acabó ya Todo se acabó ya en Libres y Jesús. sanos en el nombre de Jesucristo. Mis hermanos no tengo plata ni oro Mas lo que tengo les doy En el nombre de Jesús son libres y sanos Para honra y gloria de Jesucristo Dele gracias para ese, para ese Dígale gracias a Jesucristo Para mí sanado y liberado Gracias a Jesucristo, gracias Gracias Jesucristo, gracias Reynillo Ahora hermano, amén. ya sabe hermano Ahora, ahí está el teléfono, contáctenos Para seguirte ayudando y también usted Entra a estudiar con nosotros, guerra espiritual Porque usted fue libre hoy, ahora Tengo usted aprender para que vaya a otros A liberar, amén, amén, bien, hemos llegado A la parte final de este programa Dios seguirá siendo fiel, gracias Al Ministerio Internacional Cristo Libera, gracias a la pastora eh, Victoria Vanderline Por pues, ser el enlace Gracias a todos los que han estado ahí. Mañana seguimos con más de Dios. Seguirá siendo fiel. Hasta la próxima. Estás viendo Santiago TV.